Ella es Lala y estamos cerca al cementerio central, donde Lala esperó durante más de 10 meses al lado de la tumba de su primer compañero humano a que la familia la recogiera. Esto nunca sucedió. Mientras tanto, los vendedores ambulantes de la zona la alimentaban y una señora que vendía tintos la llevó a un refugio. Cuando Lala llegó al refugio tenía dos años. Han pasado más de tres años y Lala aún no encuentra su hogar. Lala es una perrita muy dócil y le encanta estar con los humanos. Sin embargo, no ha conseguido hogar porque es un poco dominante con otros perros, está un poquito pasada de kilos y tiene una pequeña deformidad en la espalda. Aún así, Lala sigue esperando por una persona o una familia especial que la acepte tal como es. Ella es Antonella. Antonella vivía en la calle con una pareja de indigentes y muchos perros más. Fue llevada a un refugio para que la esterilizaran y nunca volvieron por ella. Fue optada por una familia y vivió junto a ellos en una finca en Funza durante un año. Desafortunadamente, la familia perdió la finca y Antonella tuvo que volver al refugio. Como pueden ver, Antonella es muy noble, muy tranquila y muy hermosa. Sin embargo, no ha sido adoptada. Nosotros pensamos que es porque ya tiene cinco años y por el prejuicio sobre la tenencia de animales de color negro. Ella es Lolita. Hace aproximadamente tres años y medio, Lolita vivía en un inquilinato. El compañero con el que vivía robó y huyó. La dueña del inquilinato le pagó a alguien más para que la dejara amarrada al lado de una carrilera. Un vecino, al darse cuenta de esto, fue y la soltó y la llevó a un refugio, donde fue esterilizada y vacunada. Desde entonces, Lolita espera por un hogar responsable que la adopte. Aunque Lolita es muy jovial y saludable, es un poco temerosa. Por ello, Lolita necesita de un hogar que le transmita mucha confianza y seguridad. Hace aproximadamente tres años, Nina recorría las calles junto a un habitante de calle. Él fue asesinado y Nina quedó sola y en celo. Los perros comenzaron a asediarla y no la dejaban en paz. Una señora al ver esto la recogió y la llevó a un refugio para ser esterilizada. Desde entonces, Nina espera por un hogar que la adopte. Cuando Nina llegó al refugio tenía aproximadamente siete meses y era muy asustadiza. Con el pasar de los años y la paciencia de su cuidadora, Nina está más tranquila y calmada. Sin embargo, no ha sido adoptada y pensamos que es por su gran tamaño y por su color. Cuando Miranda era cachorrita, vivía con un habitante de calle. Fue vista varias veces con él. De un momento a otro la abandonó. Miranda, al ver que en el refugio había comida y otros perros, entró por sí sola. Miranda es una perrita de un precioso color zanahoria. Tiene unos guantecitos blancos y un pelaje muy suave. Sin embargo, ella es un poco territorial. Por eso Miranda necesita de una familia que con paciencia y amor la eduque para vivir en comunidad. Cuando Dana era una cachorrita todavía, fue encontrada en la localidad de Kennedy. Estaba en celo y los perros la perseguían. Fue llevada al refugio donde fue esterilizada. y han pasado más de cuatro años y Dana sigue esperando por un hogar que la adopte. Dana es una perrita muy juiciosa, muy consentida, muy amorosa. Pensamos que la razón por la que no la han adoptado es porque está muy gordita y ya es adulta. Él es príncipe, su historia es muy triste. Vivía con una señora que lo golpeaba, lo maltrataba y lo tenía todo el tiempo debajo de una mesa. Cuando la señora enfermó, su hija llevó a príncipe al refugio. Príncipe lleva más de tres años en el refugio esperando por un hogar que lo adopte, Pero debido a su comportamiento asustadizo por todo el maltrato que sufrió en el pasado, ha sido difícil encontrar un hogar que lo acoja. Príncipe necesita de una familia que con paciencia, amor y cariño, y sobre todo con entendimiento, logre que socialice de nuevo. Vegan tiene aproximadamente un año. Llegó a una tienda vegana y por eso le pusieron ese nombre. La verdad no entiendo por qué no la han adoptado. Ella es inteligente, noble, juguetona, alegre y muy juiciosa. Te está esperando.